¿Qué es Ibero? Bueno, pues IberoApp es básicamente la solución de pago integral para cualquier tipo de negocio. Ahora mismo estamos desarrollando la pasarela de pagos online que te permite pagar en menos de 2 segundos. Y también estamos desarrollando una aplicación que te permite pagar en cualquier sitio como cafetería, restaurante, bares de copas, discotecas y hacer el pago y el pedido directo desde el teléfono sin descargar absolutamente nada ni ningún tipo de registro. Esto permite a los sitios facturar bastante más debido a que la rotación es mucho más alta. Una aplicación que ya se encuentra en desarrollo sale el 10 de diciembre y actualmente contamos con 31 datáfonos es decir, 31 locales